respecto a la utilización de las artes escénicas como herramienta de concienciación social o como herramienta social. No es solo una forma de entretenimiento, sino que es una forma de hacer cultura, de trascender al público y de transmitir mensajes, y a través de ellos que llegue esa conciencia social, que puedan reflexionar sobre ello.